Pregunta por tu Euribor. Si tienes cualquier préstamo referenciado al tipo de interés Euribor, deberías poder tener acceso a las operaciones y tipos a que han dado lugar a su cálculo. Para pedir a tu banco que te informe acerca del cálculo del interés que se te aplica a la hora de fijar los intereses que pagas, sigue los siguientes pasos. Primero, descargar el formulario que ap aparece a continuación. Impreso PDF. Segundo, rellena los espacios en blanco con tus datos y los de tu préstamo. Tercero. Preséntalo en tu sucursal bancaria. Aunque probablemente te pedirán que escribas una carta adjuntando tu petición a su servicio de atención al cliente. Te adelantamos que no te van a dar los datos, no los tienen. No saben de qué operaciones son resultados. Pero esa respuesta. Servirá en el momento en que emprendamos acciones judiciales colectivas contra su opacidad, de no liberarse la información que requerimos. Precisamente por ello, adjuntamos un segundo documento, que también tiene como fin demandar la información, pero de una manera más extensa, con el objetivo de pedir diligencias previas, de cara a una posible demanda judicial. La diferencia con el primero reside en que en este segundo se hace una petición expresa al banco para que recalcule los intereses referenciados al Euribor. habida cuenta de que las operaciones subyacentes no existen o no pueden proporcionarlas. Segundo impreso, PDF. Estamos trabajando en los modelos de demanda individual y colectiva para la impugnación de los intereses de cualquier préstamo referenciado al Euribor y en vigor desde 2008. Próximamente lo encontrará en esta sección.